Mi nombre es Slenderman, yo soy el rey del mal, en los bosques me podrás encontrar Estás invadiendo mi territorio, así que llegó la hora de matar Tu cabeza de sirena, solo en ese ruido puede pensar Me retas en una batalla, ahora sufro las malditas consecuencias Todo me teme porque soy un creepypasta, en tu exterior escucho que dices basta Tu víctima dice te escapa, si se esconde en una casa Yo soy como un fantasma, tal vez otra clase de objeto y los doy caza Si quieres encontrarme, vénate los ojos, puedes invocarme con tu objeto más valioso Cuando lo hagas te estaré esperando, para estriparte con mis propias manos no te tengo una cara, pero desde lejos te estoy observando. Puedes esconderte en los árboles, pero yo siempre te encontraré Yo tengo mucha hambre de comer de Head En la noche de Halloween, yo soy el rey. Tu a puede contra mí. Se te asesina hasta la pobre de Annabelle. A te este dijo nadie lo ve, tu leyenda está más muerta que saber que si suelen suelen fritos de celulares, tal vez. Por esa razón te recuerdan uno, dos que tres carnales. Slenderman, Slenderman Versus Siren, Siren Head Slenderman, Slenderman Hola versus, versus, Slam, ¿cómo te va, Meme? Disculpe que empiece así, pero como me cuesta hablar Yo sé que tengo dos pocas en el beat Y cuatro brazos suficientes para tripar a este payaso El doble de tu altura y te mato de un solo paso En esto sé que soy un novato, pero no me subestime Porque yo entré como R.C. por este campeonato ¿Qué te pasa? Yo mato a todo lo que fuere de caza Yo soy tu peor amenaza, hoy maridas en tu propia casa Con mi cara te rajaré por la mitad Tú tienes una agilidad de desaparecer Yo tengo la habilidad de ver no te descontes, Slenderman. Un dios a mí no me da órdenes, tú le escuchas pero no lo crees Tú es Slender, tú nada más miedo como antes Tu fama te lo robo el choque de 2006 Yo asesino hombre, mujeres y niños, En resumen, mato todo lo que se trae en mi camino Corre, corre que te sigo Tú escuchas a mis sirenas y te cagas del miedo Escucha las voces de tu familia Que te está pidiendo ayuda sigue las voces Y si aún no me conoces Yo te tenté A tu propia muerte Te mataré lentamente y te devoraré rápidamente. Slenderman, Slenderman, vs Siren, Siren Slenderman, Slenderman, versus Siren, Siren Head. Slenderman, Slenderman, versus, versus Siren, Siren Head. ¿Crees que ibas tú, claro que no, porque en esto yo soy el mejor. En Slender, tu tiempo se acabó. Deja esto a los monstruos más altos. Además, tú no tienes una buena voz y rapeas demasiado raro. Claro que sí, porque tengo la mitad de tu altura y el doble del talento en el free Yo soy el enci, voy a por ti Nadie ha podido contra mí. Slendermans, aire Hea y el Monster te desean un feliz Halloween